Gracias. Sí, sí. Gracias mi querido Francis. En ese sentido, eh, como bien decía Sócrates, se ha abordado mucho el, el aspecto constitucional legal de este tema y de la inquietud que se tiene a nivel nacional de que si Leonel va de todo lo que se podrá, de todo lo que podría suceder en este tribunal. Hay otro aspecto que lo hemos dejado de un lado, si se quiere, que es qué pasaría y son las cuestionantes que tú nos preguntábamos, y que te, nos, uh -huh. nos hacía las preguntas, y que entiendo que a la gente también le interesaría saber o escuchar de nosotros qué eh, se ve en el camino de aprobarse uno u otro, porque eso está en manos de ellos, claro. de ese tribunal, independientemente de lo que la gente opine o de lo que nosotros podamos decir acá. Exacto. ¿Qué pasará o qué pasaría con el PLD? Y quiero decir estas declaraciones que decía uno de los abogados eh, defensores, del PL de Jorge Prat. Eduardo, Eduardo eh, ah, Prat. Él dice, oye lo que él alega, que el partido solo está defendiendo la consti, eh, la constitucionalidad de esa prohibición, el, que él, el partido está de, defendiendo esa parte. Y me pregunta, es bueno, pero ¿cuándo eh, ha habido tanto interés del PLD? O, o de esta gente de gobierno de que haya una defensa real de la constitución ahora sí les interesa defenderla. claro porque les afecta de manera directa les eh, conviene dice Amado no porque pues, les afecta de manera directa les afecta y, y porque les conviene eh, defenderla todo esto es hipocresía si se quiere entonces en ese sentido nosotros debemos preguntarnos de que Leonel no les no les sea permitido ser candidato. que podría ser? Independiente, porque si el tribunal, aunque continúen las apelaciones y se agoten todos los no, procesos... No, se para conoce aquel... en única instancia en el Tribunal Constitucional. Pero no o sea que, se, que porque, ok, si el Tribunal Constitucional ya dice dijo, dijo. que no, ¿no se puede someter a otra apelación? No, ya. Ahí no. se eso cae la bueno. es La así. Constitución ya. dice lo que dice el Tribunal Constitucional. Que dice. Dijeron okay, eso. Pues, esto... En caso de ella, ahí está la respuesta. Si el Tribunal dice que no, ahí el quedó no. la candidatura de Leonel Fernández. Se aplica para todos los órganos. A nivel público, presidencial. ¿no? Perfecto. Y, y, y por defecto sería para los demás mundo, candidatos. La única opción que encuelo. habría sería que le hicieron invocación de violación a la convencionalidad y llamada. fuera la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir que han p... sido violentados su derecho Eso podría ser. Vamos a tomar no? la llamada? Mira, hay una días? cosa. Ah, okay. hay una llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Se, fue. Se cayó. Mira, quiero que te diga una cosa. Siendo un poco abogado del diablo, en este momento. ¿Ustedes se imaginan lo que le pasaría a este país si el Tribunal Constitucional admite que, que este hombre tiene razón, eh, Santo Hilario Sedano, <risa> y que hay que, el todo día. candidato que perdió puede presentarse por otro partido. ¿Ustedes se imaginan el malemano? Un caos. Qué es lo que se Estoy boquerita? siendo abogado buenos del diablo. Días. Sí, sí, un caos. Buenos días. Pero, <risa> Pero buenos qué, bueno, días. qué bueno que llamado te entró en razón. No, no, yo no he entrado Allô, en razón. Ah, no. Yo he estado en razón todo el tiempo. ¡A ah, bueno. buenas! Yo estoy siendo abogado del diablo y te voy a explicar qué es eso ahorita. De mañana.